Tengo a mi gente cambiando de fases Cortando frases con solo escribir Uno no vive cuando apenas nace Uno si nace, nace para sufrir Lágrimas, llanto de fuego Desahogando con las letras Sangre corriendo en las venas Letras cortando cadenas Fuerzas se unen en juego y el fuego Se siente corriendo en las venas Gente en la calle muriendo y uno riendo Mientras que pelean Barros y narcos se unen Policías con sus fuerzas Se quedan mirando a gente Muriendo mientras que por money pelean Con mi muerte es potente Humanos matando gente El gobierno a ti te miente Sicario con oro en diente Tengo palabras en mente Para este presidente Me chupa un huevo el dinero, el ego Yo quiero que cuida a mi gente Somos humanos por dinero y logramos Solo por eso nos matamos Porque ya no piensan que por lo que hacemos Tarde o temprano pagamos ya no me importa el dinero, mi madre amigo estamos Viviendo a diario de esto, el miedo nosotros lo damos